Muy contento de estar esta mañana, una vez más, con cada uno de ustedes en este programa de todos los sábados después de las 10. Cuando abrimos la palabra de Dios y compartimos este mensaje con otras personas, nuestros corazones se llenan de, de gozo, de satisfacción por varias razones. Una de ellas, porque sabemos que la necesidad que tenemos primero nosotros de predicar su palabra, de hacer algo por que este mensaje del reino en el tiempo del fin se cumpla, la profecía de que el evangelio sería predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La segunda, porque sabemos que al comunicar la palabra de Dios se cumple la otra profecía del Señor que no volvería a él su palabra vacía sino que traerá semillas de bendición para las personas que se escuchan. Quizás el instrumento o la persona que te predica esta mañana no sea el perfecto, no sea el correcto. Pero la palabra de Dios es correcta, la palabra de Dios es perfecta. Y es a ella a quien queremos llevarte con el mensaje de esta mañana. Para que tú puedas recibir nuestros mensajes constantemente, te ruego que tú te unas al programa y te inscribas en Boris Darmon canal en YouTube. Y allí podrás ver todos nuestros mensajes, nuestros programas, para que puedas recibir notificaciones de que hemos publicado algún video y que tú puedes, si deseas, mirar y compartir. Esta mañana vamos a hablar acerca de cómo Dios quiere ¿O cómo Él cambia nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cuál es la obra que Él hace o que Él quiere hacer en nuestras vidas? Ayer comentaba en una de mis publicaciones en Facebook que cuando nosotros somos afectados emocional, físicamente, en alguna situación personal, en el presente o en el pasado, hemos sido afectados. Muchos de nosotros grabamos en nuestra mente experiencias o esas experiencias positivas o negativas y vamos formando un constructo, se dice en psicología, un constructo mental, psicológico, respecto a aquellas cosas que nos han pasado, que nos han sucedido. Y obviamente aquellas cosas que nos han sucedido van como, un, eh, como en una avalancha, un pequeño pedazo de nieve que va cayendo, va uniéndose a otros eh, materiales y va haciéndose una gran avalancha, un gran, una gran bola de tierra y lodo, y cada vez va haciendo más daño. Muchas veces en nuestras vidas un hecho simple, al cual se añade paradigmas, preconceptos, conceptos adquiridos de otras personas, comienzan a tomar importancia en nuestro, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, de tal modo que comenzamos a experimentar situaciones que muchas veces decimos nos han hecho gran daño, nos han dañado emocionalmente, nos han causado mucho dolor. Ayer comentaba una persona y decía que los seres humanos tenemos la capacidad de reconstruirnos, de renovar nuestra forma de pensar, de renovar nuestra manera de creer las cosas. ¿Cómo lo no podemos hacer? Muchos de nosotros tal vez decimos cuál es el problema, pero no necesariamente decimos el cómo. Y esta mañana queremos hablar de eso. Yo mencioné en un artículo que escribí en mi Facebook acerca de la capacidad que tiene Cristo para que nosotros podamos entender que Él puede re rehacer cosas en nuestra mente, rehacer cosas en nuestra vida. Cambiar situaciones que están aquejándonos de manera permanente, constante. Conozco muchas personas que hoy en día pasan situaciones muy difíciles, física, emocionalmente, problemas de soledad, porque no tienen a sus seres amados, sus familiares que los acompañen. Yo los entiendo. En muchas ocasiones yo me he sentido solo. Cuando no ves a los hijos, cuando no ves a la familia, cuando no compartes en situaciones muchas veces comunitarias como la iglesia, la universidad, la comunidad en la que tú normalmente te desarrollas, cuando no vas al trabajo, no ves a tus compañeros, como que entra una, un sentimiento de desazón mental, como que no nos sentimos ubicados, como un vacío existencial del cual no queremos salir porque como que nos sentimos un poco hasta felices de ser víctimas de situaciones como esta y reconocerlas. pero ¿cómo vas a decir, Boris, que no queremos salir de ellas? Bueno, se convierte en parte del morbo de la actitud humana que como que encuentra una razón de su dolor en recordarlo o, o analizarlo o, o verlo, y eso como que demuestra de algún modo que la persona se acostumbra a vivir una situación de ese tipo. Se acostumbra a vivir... Una, un síndrome de, de víctima, de, de, de dolor permanente. Se va creando un paradigma de que para poder ser una persona nuevamente diferente tiene que pasar un proceso, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es muy sabia cuando, si bien es cierto, no habla de ciencia, ni de medicina, ni de psicología, la palabra de Dios es, tiene consejos sumamente importantes que pueden hacer que tu vida, tu mente, tus actitudes cambien. Pero para poder cambiar aquellas cosas que tú ves como el efecto de algo que está sucediendo en tu cuerpo, en tu mente, tú tienes que saber primeramente que nada que sale de una fuente y tiene un sabor... El sabor no se transforma porque está fuera, sino porque viene de la fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada que tú veas en las ramas es producto de algún otro tronco. En otras palabras, si tú ves naranjas en las ramas de un árbol, es porque el tronco, las raíces, están produciendo eso. Muchos de nosotros queremos tratar los problemas con distracción, con recreación, con actividades eh, que perturben ese sentimiento, ese pensamiento eh, maléfico, podríamos decir, que daña la forma de pensar y la forma de actuar de las personas. Distraemos con algunas cosas. Por ejemplo, conocí un amigo que tenía la costumbre de beber alcohol, licor, cuando se sentía solo, cuando veía que su situación era deprimente para él, porque sus hijos no lo llamaban, porque la familia no estaba al lado de él, porque tenía poco trabajo. Se iba con un amigo o dos amigos y se acogía al alcohol durante dos o tres o cuatro días. Y cuando yo lo encontraba me decía, es para escapar de mis penas, de mis dolores. Hay muchas personas que no tienen como costumbre acogerse a, a situaciones como esa, como el alcohol, las drogas, o cosas por el estilo, o pastillas para dormir, por ejemplo. Pero tienen otro tipo de actitudes o acciones que normalmente son solamente eso, distractivas, que no resuelven el problema. Las situaciones distractivas no son otra cosa más que situaciones como las que Muchas veces hacen los médicos, no estoy diciendo que los médicos hacen eso, pero cuando uno va y le dice, tengo dolor de cabeza, no te preguntan a veces, los malos médicos, no te preguntan a veces, a ver, vete a hacerte una radiografía una o una, un electroencefalograma para ver qué es lo que está pasando en tu cabeza, ¿no? tómate esa pasilla para el dolor, se acabó. Un paliativo. Las actividades distractivas son eso, son paliativos, que no resuelven que distraen una situación apremiante, pero no necesariamente resuelve. Y la Biblia, que es sabia, nos dice que para poder liberarnos de estas situaciones, tenemos que ir y buscar la solución en aquel que tiene la solución. Tú no vas al traumatólogo si tienes un problema... Neurológico. ¿No? Si tienes un problema de la piel, no vas a ir a buscar a un especialista en el corazón. Hay alguien que tiene la solución a nuestros problemas. Hay alguien que tiene la mano poderosa para resolver nuestros problemas. Y él sabe cómo. El versículo 17 del libro de Efesios, capítulo 4. Los invito a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo viene hablando de las personas que se acercan a Cristo y que tratan de buscar la plenitud de la comunión. Plenitud significa un engranaje completo, un encaje completo con Cristo. Tú me dirás, pero ¿cómo lo hago? Cuando tú no puedes resolver tus problemas, cuando tú no tienes la capacidad de poder entender a plenitud qué es lo que realmente está pasando. Tienes que buscar una salida, pero la salida no puede ser distractiva. Tú necesitas a la persona que tiene el poder para ayudarte. Y en temas emocionales, en temas construidos en el tiempo, esas, esos paradigmas que hoy son la manera de creer en las cosas que el ser humano mismo ha dado como eh, directivas para interpretar ya sea problemas emocionales, psicológicos, de relación. Por ejemplo, es costumbre decir que cuando uno eh, rompe una relación eh, para poder sanar, tiene que haber todo un proceso de, como, como de luto. ¿no? Cuando uno pierde a un ser amado, tiene que haber un proceso largo de, de sanación, etcétera, etcétera. ¿Quién te ha dicho eso? A mí me gusta cuando, cuando Dios resuelve las cosas. Eh, no te dice a ti, tú tienes que resolverlos. Él te dice, déjame a mí. Hay un párrafo en la Biblia que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y, y cargados, que yo os haré descansar. Y ese concepto de, de que dejar las cargas en Jesús es un concepto científico. Es un concepto que la ciencia ha demostrado que cuando tú depositas tu confianza en Él, las cosas cambian. Cambia tu mente. Y si cambia tu mente, cambian tus acciones, cambian tus conceptos. Estábamos por leer Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una persona, ¿cómo llamar vanidad de, de la mente acá? Eh, ese, esa manera de resolver las cosas por métodos humanos, esos métodos que muchas veces son establecidos por, eh, no sé, ciertas estrategias ¿no? creadas por los psicólogos, por los psiquiatras, los coaches. Yo tuve, tuve el privilegio de graduarme como coach ontológico profesional y trabajar el, el concepto de la renovación de la forma de pensar de las personas. Y algo de eso influenció este tema esta noche o esta mañana porque muchos de nosotros vamos al coach y le decimos nuestras situaciones, nuestros problemas, les contamos al psicólogo, al psiquiatra y el psiquiatra nos da unas medicinas, el psicólogo nos da unas pautas y el, el coach nos, nos conduce, nos ayuda para que podamos ir eh, pensando diferente, pero mire si no hay un cambio profundo en nuestra mente, todo lo demás son distractivos. Le llamaríamos aquí vanidad de la mente. Piensa que podrás y lo vas a lograr. No, no es así. Hay algo que tiene que darte el poder. Hay cosas que tú, eh, con, con la conglomeración de pensamientos y, y razonamientos, muchas veces, muchos de ellos, solo como consejitos, pero de esos consejos que no son productivos, que son humanamente aparentemente lógicos, pero que no, que no resuelven y que tú te sientes como que hoy estuviste haciendo y no lo logras. Tú necesitas entender que no puedes pasar tiempo en la vanidad de tu mente y creer que haciendo cierta, ciertos ejercicios mentales, las cosas van a cambiar. Son solamente distractivas. Aquí le llama vanidad de la mente. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, entenebrecido para... ¿Por qué? Yo le llamo con paradigmas, preconceptos, creencias... Yo conozco una persona que amaba mucho a su esposo, mucho. Pero ella comprendió que tenía una labor muy grande para con sus hijas. Y decidió desligarse de todo sentimiento de pena. Porque tenía una misión en la vida que cumplir. Esa misión que tenía que cumplir, la llevó a poner su vida en las manos de Dios y se puso a trabajar de tal modo luego de pedirle a Dios que le quitara ese sentimiento de dolor porque le quitaba fuerzas, porque le quitaba ganas de salir a trabajar, de buscar cómo atender a su familia. Le dieron tal fortaleza que hoy es una persona sana una persona alegre, con la alegría no solamente de ver su trabajo realizado, a sus hijas realizadas, sino también el gozo de compartir con ellas. Incluso se desligó de las cosas materiales que podían traerle recuerdos, esos recuerdos que producen dolor, que producen pena. No seas como los gentiles, que andan en la vanidad de la mente, Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de paradojas, paradigmas, esas cosas que van dañando la mente y que no resuelven. No trata, trates mal, está en una, una etapa de pena. Incluso han puesto allí unas, yo no sé si soy un poco eh, frío en ese concepto, ¿no? de que uno debe llevar el luto por un año, etcétera, etcétera. Recuerdo que unos amigos, eso es un asunto un poco paradójico, pero lo tengo que mencionar para ver cómo a veces los seres humanos actuamos, rompemos relaciones, maltratamos a algunas personas solamente por el hecho de que esas personas no cumplen con ciertos paradigmas. Conozco un amigo que perdió a su esposa y a los que es, seis meses se enamoró de la que es su esposa. Ahora los familiares los familiares de su difunta esposa no le hablan ahora. Rompieron relaciones con él porque no guardó el luto. Porque no tuvo el tiempo para poder cuidar esa relación que tuvo con la persona que murió. O sea, ¿De dónde vienen ese tipo de cosas? ¿Por qué la persona tiene que vivir una larga pena? Un largo dolor. Es que nos gusta jugar con el morbo del, del pensamiento del ser humano que dice que tiene que valorar. Cree que con ese tipo de acciones se valoran las cosas. La vida continúa. La vida tiene que tener una renovación interna para resolver los problemas de la vida, los problemas del ser humano. Esas personas están entenebrecidas con la vanidad de su mente, ajenos a la vida o de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Qué ignoran ellos? ¿Qué ignora la persona que no tiene a Dios? Ignora que Dios es el que tiene la solución a todos nuestros problemas. Ah, no, pero Dios no va a venir y te va a dar dinero para que no trabajes, para que tú no... No, no, no vayamos a esos extremos de, de querer poner a Dios en situaciones en las que nosotros, como seres humanos, con la capacidad de pensar, con la capacidad de decidir, tenemos que hacer. pero hay cosas en nuestra vida que muchas veces nosotros sabemos... Que la única, el único ser que tiene la solución es el que tiene el poder. Y el poder lo tiene Dios. Y a veces ignoramos esas cosas. Y por eso tenemos entenebrecida nuestra mente y estamos con distractivos llenando nuestra, nuestro tiempo de tal modo que no podamos recordar aquellas cosas que, nosotros, que a nosotros nos gusta que nos dañe. Nos gusta que nos haga sentir así. como que ser víctimas nos hace sentir como que valemos, como que somos humanos, que sufrimos y como que masticamos nuestro, nuestros sentimientos y, y nos gozamos en eso y nos hacemos notorios ante los demás. Dios no nos quiere a nosotros sufrientes, Dios nos quiere victoriosos. Y sufrimos porque tenemos vanidad en nuestra mente, porque tenemos entenebrecido nuestra mente con cosas ajenas que Dios mismo nos ha tratado de mostrar, pero que ignoramos. ¿Y por qué estamos en esa situación? Por la dureza de nuestro corazón, dice el versículo 18 al finalizar. Yo puedo, yo sé, yo soy humano. Y eso te han hecho creer los demás y dicen, tú puedes, si tú quieres, tú puedes. <risa> yo me río, ¿sabes por qué? Porque eso decía yo de mí mismo. Tú puedes, Boris. Tú quieres nomás y si puedes, todo lo que tú quieras lo puedes lograr. ¿han escuchado ustedes esos, esas conferencias de, de ánimo, de, de motivación que te dan las personas? Nadie está negando la capacidad de motivar a una persona por sus talentos, sus capacidades para hacer cosas. Pero tiene que haber un cambio interno. Tiene que romper sus propios paradigmas de esos que muchas veces lo hacen más retrógrado, a los cuales muchas veces se, ha, se sujeta cuando ve que las cosas no suceden. y Dice, no, es que yo intento y no pasa nada. Es que tú no sabes el esfuerzo que yo hago para salir de eso. Pero no puedo. Bueno, si no puedes hay algo primero que tiene que suceder en tu mente, adentro. Y es que tienes que destruir esa vanidad de la mente. Tienes que destruir aquellas cosas que te tienen entenebrecido el, el corazón y la mente. No tienes que olvidar aquellas cosas que Dios te ha mostrado en su palabra y tienes que destruir con la ayuda de él todas esas cuatro cosas que te estoy diciendo, las cuatro cosas las tienes que destruir, especialmente la dureza de tu corazón, humillándote delante de Dios y diciéndole, aquí estoy, no puedo. He intentado, he procurado por las cosas que me han dicho el psicólogo, el psiquiatra, el coach, mis amigos, mis, los que me quieren, me han dicho, haz esto, haz aquello, mira aquí, mira allá. Un clavo, saca otro clavo, así, ¿no? escuchado eso? Llega tu, tu mente con actividades para que no estés pensando en esas cosas. No, eso no funciona. Son solamente paliativos que no van a resolver tu problema. Hay algo más profundo que tiene que suceder en ti. Si un árbol quiere producir buenos frutos, tiene que cambiar su sistema alimenticio, su abono, para producir buenos frutos. Tiene que suceder adentro. esos Esas cuatro cosas que te mencioné hoy, seguimos con el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, la mente humana que no tiene conocimiento de Dios, que vive en vanidades de la mente, que tiene... Eh, el, el entendimiento entenebrecido y que tiene dureza de corazón se entrega, se somete a cosas que destruyen su pureza y la vuelven una persona instrumento de cualquier, de cualquier situación que sucede en su entorno. intentando por sí mismo en la ignorancia de Dios, con la dureza de corazón, con una mente eh, vil, con una mente mezclada entre lo superfluo, lo humano, lo, lo oscuro, lo metafísico, lo ustedes han visto esos, esos conceptos que manejan los, que, los agoreros, ¿no? estos medio, medio brujos que salen a la televisión que se llaman psíquicos, ¿no? Que mira que te va a suceder tal cosa, que esto tienes que hacer, que por aquí, que por allá. Visionarios como profetas. ¿no? Yo diría basura mental que te van llenando en la mente, basura de consejos que te van llenando en la mente, que lo único que hace simplemente es eh, quitar tu mirada de Dios. Que no te ayudan en nada. Al contrario, te hacen perder tiempo. Tratando de resolver las cosas, revolcándote en tu propio problema y tratando de encontrarle razón a ese problema, pero no encontrándole el cómo salir de él. Que en vez de ayudarte, te conducen a la impureza. Pero los que están en Cristo... Los que habéis aprendido de Cristo, dice el apóstol, versículo 20. No habéis aprendido a resolver los problemas de esa manera. ¿Cómo entonces? Los que en verdad habéis oído de Cristo y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, apóstol Pablo hablando de los Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de ese, ese creer que tú tienes la solución, que tú eres capaz. Que está viciado conforme a los deseos engañosos que, que han vuelto tu mente entenebrecida, que no te ayuda a entender las cosas reales de la vida. que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Despojaos, Déjate de luchar por ti mismo. Deja de viciar tu vida con deseos que aparentemente son muy buenos y altruistas, pero que no resuelven. Son engañosos. No te resuelve, no te han resuelto nada. Has vivido como el cerdo, revolcándote en tu, propio, en tu propio lodo, en tu propio mundo, creyendo que porque consigues un poco de frescura, la grasa de tu piel eh, se volverá más delgada y qué sé yo, vivirás una vida mejor. No, nada cambiará en ti. Seguirás viviendo la experiencia triste de lo que eres. Pero si tú has sido enseñado por Cristo, te darás cuenta que aquellos deseos engañosos se transforman, se renuevan por la obra del Espíritu en vuestra mente y te convierte en un nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo crea Dios al hombre? dándole la información que no tenía y que tenía su mente entenebrecida porque ignoraban de Dios. Porque ignoraban que Él tenía la solución a los problemas. Caminaban dos jóvenes haciendo su obra de predicación. Cada vez que caminaban por ese lugar, encontraban un hombre que estaba harapiento pidiendo dinero para alimento, para comer. Un fin de semana ellos llevaron una ropa nueva y cuando se encontraron con el hombre que siempre estaba en el mismo lugar le dijeron queremos ayudarte. Mira, tú no estás bien con esa ropa. Tu pelo está lleno de lanta, le dicen esos todo sucio que se ha endurecido con la basura, con el polvo. Y él aceptó. Dijo, ok, y ellos fueron, lo llevaron a la iglesia, le bañaron, le cortaron el pelo, le pusieron unos zapatos, media, ropa interior, le vistieron de, de ropa nueva. Lo llevaron a su casa. Y cuando él llegó a su casa se dio cuenta que ahora con esa ropa nueva no tenía para comer. El sábado siguiente... Cuando los jóvenes pasaron por allí, lo encontraron al hombre con otra ropa, con el pelo cortado, con zapatos viejos, arpientos, ropa parapienta pidiéndole modas. ¿Qué había pasado? La vestimenta que le habían puesto era una vestimenta externa. Los paradigmas de su mente dijeron que si él dejaba de ser por Dios, él no tendría que comer. Haber vivido toda su vida así. Si tú te cambias de ropa, según el mundo, sonríes, te vas con tus amigos, gozas de actividades y dices, yo he cambiado, ya me ha pasado la pena. Cosas externas. Cuando entres a tu mundo individual, te encontrarás nuevamente que sigues con los mismos pensamientos de tu mente, con los que te aquejan. Ahora, aquí el versículo dice: despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Pero dice el siguiente párrafo: creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y aquí viene un punto sumamente importante. Cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, quiere decir que adentro tiene que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Que Dios tiene que obrar con su espíritu en nuestra mente y renovar aquello que nos aqueja diaria, diariamente. Porque tenemos cargando con nosotros soluciones, paradigmas o consejos establecidos por hombres que no resuelven el problema porque ignoran la voluntad de Dios. Dios no quiere cambiarte en tus acciones, ir a la iglesia, bautizarte, dar tus yernos, tus ofrendas, cantar, orar, cuando por dentro tú no has aceptado todavía que el médico de los médicos transforme tu mente, que transforme tu forma de ver la vida. Que ya no te asusten las cosas que suceden en tu entorno, porque Él dice que cuida de las aves y cuidará mejor de nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Y si nosotros fuimos revestidos, fuimos instruidos por Jesús en la verdad, la verdad nos hará libres de culpa, libre de pecado, libre de situaciones largas de pena, de esos sentimientos que muchas veces nos sacan mañana, tarde y noche y no nos dejan dormir, porque nosotros estamos buscando soluciones con nuestros propios métodos. Despójate, entrégate, dale a Cristo, instruyete por Él, no uses más los sentimientos engañosos que los demás te dicen. Tu vida, tu mente, tu corazón, tu caso, tu presente, tu futuro, y renueva tu mente y dile, ahora te conozco Dios. He aprendido de ti. Quiero ser vestido, pero no solo externamente, sino en mi mente, con el poder de tu Santo Espíritu. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Luego dice el versículo final, en la santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad no solamente es Cristo, sino su plan por nosotros. Él nos vino a revelar el plan del Padre, que esta tierra simplemente es un tiempo pasajero, que todo lo que suframos aquí no tiene sentido, porque nosotros miramos hacia una patria nueva, una patria celestial, los sufrimientos que hay aquí, los dolores aquí, no pueden aquejar nuestra mente, porque aún la muerte está asegurada en aquel que cree en Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice, los que habéis sido, los que habéis sido creados en Dios, los que habéis sido enseñados en Jesús conforme su verdad, no llenes de vicios engañosos tu mente, no dejes de hacer que el espíritu de Dios obre en tu corazón. Haz que él te, te vista, te renueve con un nuevo hombre por dentro, en la mente. Y cree en ti un hombre, una mujer, creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo viene muy pronto a llevar a sus hijos para nunca más vivir la muerte, experimentar la tristeza y el dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? como Moisés, poner mi mente en el invisible, en aquel que tiene la capacidad de que mientras estoy aquí no permitirá que las cosas que me sucedan, que las cosas que siento, que las situaciones que me aquejan, me avasallen y me hagan perder la visión que tengo de un día vivir en una patria sin el mal, sin el dolor, sin el pecado, sin la muerte, sin la tristeza. Amigo, amiga, puede haberte pasado de todo en el pasado. Todos, a mis 60 años y posiblemente tú a tus 40, a tus 50, 70, no sé cuántos años tienes, que vives aquejado por situaciones de tu pasado. Que según te han dicho tus amigos, tienes que esperar que eso vaya sanando en el tiempo. Corta ese sentimiento y esta mañana ve al encuentro con tu Dios. Ábrele tu mente y dile lo que sientes, dile tu condición. No hagas simplemente que te cambie de ropa externa, que, ay, ahora sí estoy bien con Dios, ya me voy a la iglesia, ya me he bautizado, ya soy fiel. No, que deja que Él gobierne tu vida. Dile a Él que obre por ti en aquello que tú no puedes, no sabes, del cual tú estabas engañado en el pasado y estabas sufriendo. Dile a Él que tome el control total de tu vida. ¿Cómo? Dile, abre tu mente. Simplemente eso. la tu rodilla o vente a un lugar secreto y confiésale a Dios todo lo que sientes. Y dile de hoy en adelante mi vida, según tu palabra, va a depender de ti. Por tanto, crea en mí según tú un verdadero Hijo de Dios. Renueva mi mente, pon tu justicia y sáname con tu verdad. Y la palabra de Dios dice por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, los unos con los otros. Yo creo que, ¿sabes cuál es mi deseo? Que dejes de luchar solo con situaciones que finalmente no vas a Encontrar solución. Muchas personas han tratado como aquel hombre que quiere salir de la, de la arena movediza, que quiere salir del barro por sí mismo y no, no acepta una ayuda. Y la ayuda no tiene que ser humana. Bueno, los hombres podemos conducirte con una palabra como el de hoy hacia Cristo. Tal vez eso pueda ser nuestra ayuda, pero la decisión final la tienes que tomar tú. Tienes que abrir tu mente y darte cuenta de la verdad de la que estás viviendo. Te has estado tratando de salir del lodo y te vas hundiendo cada vez más. Y de una vez, ir a Cristo para que Él te cambie. Pero no solamente de ropa, sino te haga perteneciente a la promesa de que un día tú tendrás para siempre liberación total de este mundo de pecado, de maldad de injusticia Él viene pronto y trae un galardón maravilloso para ti y para mí yo quiero que este sábado y que a través de este mensaje tu encuentro con Cristo sea un encuentro real que tú puedas esgrimir reconstruir fruto de un análisis obrado por el Espíritu Santo esta mañana en tu corazón, en tu mente para que tú te des cuenta que todo lo que has intentado durante tantos años y que no ha tenido solución y que te aqueja y que te duele, y que te produce tristeza pueda hoy tener un comienzo nuevo que hoy haya una renovación en tu mente y esa renovación pueda producir en ti el camino hacia una vida nueva. Que si bien es cierto, se va transformando día a día en cada vez más perfecta, pero que hoy se rompa ese cordón umbilical que te unía a tu pasado, a tus experiencias tristes, a tu dolor, le digas al Señor, no puedo más. Aquí estoy, sucio en mi pecado, en mi suciedad, en mi mal, y te entrego, como soy, como tengo, mi vida ahora, para que tú te encargues de resolver. ¿Tienes alguna pena porque te trataron mal?, ¿Tienes algún dolor emocional que no puedes dejar de lado, que no puedes dejar de recordar? Él lo puede hacer. ¿Has perdido un ser amado y no sabes cómo quitar ese sentimiento de dolor, de no haber hecho algo más por esa persona y ya se fue? Habla con él. Señor, aquí estoy. Siento esto, tengo esto. Renueva mi mente, renueva mi corazón, infórmame con tu verdad. Lléname de tu santidad. Y Dios es un Dios maravilloso. Cuando tú le dices lléname de tu santidad inmediatamente Él viene con el poder de su Santo Espíritu y te va a poner su trono en tu mente y tu vida si tienes algún problema Él te ayudará a resolverlo. Él no estarás solo nunca más porque Él no abandona a aquel que invita a Cristo a venir, a venir a vivir a su vida. Yo quiero esta mañana que tu encuentro con Dios sea una realidad. No luches por aquello que no puedes. Lucha por acercarte a Cristo que Él sí puede. Y estoy seguro que lo lograrás. Porque Él siempre, cuando se une al ser humano que le dice, Yo quiero, lo logra. Alcanza. Y verás que tu vida comienza a tomar sentido. Vamos a ver. Amadísimo Padre que estás en los cielos, maravillosa tu palabra, maravillosa tu verdad, maravilloso el consejo que nos das de que no sigamos más en la vanidad de nuestra mente, entenebrecidos por nuestros paradigmas, nuestras formas de resolver, y que ahora podemos ser renovados en el espíritu, instruidos por Cristo y creados según Dios en justicia y la verdad, hoy queremos hacer este voto, tomar esta decisión de entregarte nuestra mente y nuestro corazón para que tú puedas crear un nuevo hombre, una nueva mujer según según tú. Según tú, nuestro Dios. Y que la renovación de nuestra mente no solamente sea un deseo, sino una realidad. Que de en adelante todos nuestros problemas, aún nuestras luchas con el pasado, recuerdos del pasado, puedan ser completamente limpiados y renovados a una vida llena de paz, confiados en tu promesa de que pronto vendrás a resolver el conflicto del hombre con el pecado. Te agradecemos, Dios, por todo lo que haces por la raza humana. Y especialmente por nosotros. Por las oportunidades que nos abres, por tu verdad, caminando al lado de nosotros por medio de tu palabra. Ayuda a los amigos que están escuchando tu palabra esta noche o esta mañana. Ayúdales a entender que solo hay solución en Cristo Jesús. Que solo en Él y en el poder de tu Santo Espíritu Podemos ser renovados de nuestra mente y ser recreados en Dios por el conocimiento de tu palabra. Permite que eso suceda con todo aquel que escuche este mensaje. Que tu Espíritu Santo sea quien finalmente nos conduzca en el camino de la vida para alcanzar la vida eterna cuando Cristo venga. Perdona nuestras faltas, enséñanos a depender más de ti, a confiar en tus promesas. No olvides, Señor, que te hemos abierto nuestra mente hoy, nuestro corazón, para que tú tomes posesión de nosotros. En tus manos nos encomendamos. Y te encomiendo este deseo, esta decisión de mis amigos, para que puedan mantenerse firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Qué bueno, amigos, haber pasado este momento grato en el estudio de la palabra de Dios. Espero que tu corazón y tu mente puedan ser renovados en Cristo. No olvides que solo en Él hay solución. Este es tu programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios, con un amigo de siempre, Boris Arne, para servirte. No olvides de compartir este mensaje con tus amigos. Que Dios te bendiga.